Hola. ¡Hola! Yo soy Laia y yo soy Amelia. Y otra vez estamos aquí. Y ahora estamos desde Costa Rica. Solo avanzamos que esta mañana hemos subido de nuestro Workaway a primera hora. Y esta es la sexta semana en... ¡Viajando, Viajando a Ayer llegamos después de cuatro horas de retraso por problemas climáticos falsos. Tenemos que hacer la reclamar? Sí, tenemos que reclamar, tenemos que reclamar, como siempre. No puede, ¿cómo si voy a sentar a una paliza? O sea, no puedo... Estoy triste. Ya a haber hecho que iba a ser una gran noche y podíamos descansar y estar solitas y leer. Y hemos dormido en un cubículo, en un cubículo del odio. No sabemos quién ha hecho esta habitación. Le vamos a poner un cero en Buki Estamos en Costa Rica y esta es la playa que hay enfrente de nuestro hostel. Nuestro dramático hostel. No tenemos vasos, reutilizamos y reutilizamos cuencos. Los lavamos en una manguera. y Llevamos 72 horas sin ducharnos. Este es nuestro hostal. Mirar y vuestro gozo en un pozo. <risa> Ahora, al lado de la playa está. Ayer hicimos nuestra primera colada. <risa> <todiculous> estamos en el hostel y <laughs> bueno, esta es la cocina. Se está inundando por momentos y el agua sale a borbotones porque se ha roto la pica. And this guy broke it. <laughs> Wasn't my fault. Mi sospechoso viajando sospechoso. ¡Está... ¡Break la sink. ¡Estoy malo ahora! <laughs> rompió. ¡No, yo no! He doing. haciendo?! He... Jacob, el que rompió la sinc! ¡No fue mi culpa! ¡Dale hola! ¡Hola! Hoy, en mi jornada laboral de Pachope, estoy haciendo la colada. Este es mi centro de trabajo. Ahora nos hemos colado y estamos haciendo nuestra ropa porque, porque nos vamos a escapar y queremos tenerla limpia. cerrar este es el desagüe. ¿eh? Volvemos a abrir el agua solo para volver eficiente nuestro trabajo. Laia se está duchando No sé si le vamos a quitar un poco de agua es que esto es lo que sale Bueno ¿Veis? ¿Cómo queréis que llene esto? No se puede llenar así ¿Veis? Y ahora esperar. Ahí está otro voluntario que escribe. Ahí está Jacob. Ahí está Jordan. Y por aquí vamos al terror. Estamos en la mierda, la ya. Estamos en la mierda. ¿Cómo vamos a cocer la pasta? Bueno, ¿eh? ¿Sí? ¡Ah! Sí, nuestro está limpio. Este. ¡Mmm! ¡Mmm! Mm. Pues no tiene mala bueno. dieta. lo hemos hecho entre de una la superficie. Este es el pasillo. Aquí es donde están en cada habitación los huéspedes. Y os he dejado para al final la nuestra. Que lo mejor va a llegar. Bueno, aquí dormimos todos, los voluntarios. Esta es la cama de Laia. Esta es la mía. Y bueno, así para que tengáis una perspectiva. Si tenemos la luz que no sabemos qué le pasa, no se apaga. Y ahora va, va el, el, el... la joya de la corona. La joya de la corona. Que es nuestro baño. Este es nuestro baño. Voy a encender la luz. Este es el váter. Este... Eh, la papelera, porque... Bueno, ya hemos hablado de esto más de una vez. Eh, está absolutamente prohibido tirar el papel al baño, así que ahí está todo el nuestro... Mmm, ¡Rico, rico! Y esta es nuestra ducha. <ríe> y, y bueno, nadie entra sin chanclas a este baño. Y recordar... Suscribiros al canal... Darle like al vídeo... Seguirnos en Instagram en Viajando Pachapel. Dale a like.